¿Ahora que voy a vivir, Pau. Saludos, no podemos hablar. ¿verdad? Pausa, pero bueno, yo me olvidé. Bueno, bueno. ¿dónde, tenemos prensa gratis. Con Paula nos conocimos a los 9 años, por ejemplo, más o menos, eh, haciendo teatro musical. Y apareció Juanita en nuestras vidas cuando teníamos 16, 17 años. Eh, yo no compartí mucho con ella ahí en teatro, pero con Paula ella sí. Día, yo fui a la de Paula y justo estaba Juana y Paula nos presentó un arreglo y dice quiero probar este arreglo eh, para jugar eh, y bueno, lo probamos y empezamos a cantarlo y fluía con y siempre cantábamos juntas desde muy chiquitas pero siempre sentíamos como que faltaba algo más y era Juana <risa> entonces nada, probamos el arreglo y fluyó un montón y yo tenía una fecha en un bar y dije bueno, vengan a cantarlo o sea, se me ocurrió así de la nada Bar, el aplausómetro fue o sea, una diferencia abismal cuando cantamos otras juntas eh, entonces dijimos bueno acá hay algo que gusta a la gente le como que realmente estaban como tienen que hacer algo con esto entonces nosotros nos miramos y dijimos bueno que es lo primero que vamos a hacer justo la gente estaba haciendo cosas cuentas en instagram y armamos la cuenta en instagram sin nombre o sea no sabíamos ni cómo llamarnos tipo, eh, y surgió después se nos ocurrió el nombre y así apareció, hace cuatro años. Así, si pienso de, de chiquita, creo que la primera vez que me subí al escenario en sexto grado, que fue como... yo nunca había dicho, che, yo me quiero subir a un escenario. De repente un día caí a, un, a una escuela de comedia musical, hicimos, hice una obra y me subí ese año al escenario y me acuerdo que fue como... como muy revelador para mí, para mi familia, como... ¿Qué, qué, ¿qué pasó? como fue muy muy muy fuerte lo, cómo me sentía en el escenario y lo que vio a mi familia como mi familia estaba completamente choqueada y después de más grande que, que como que haya sido claro el que yo me quiero dedicar a esto eh, siempre cuento como una experiencia que fue hace un par de años con las chicas eh, de un evento como recontra reducido como si te diga así en un living re pocas personas sin como amplificar el sonido eh, muy íntimo, que, que fue tan especial lo que pasó que dije acá hay algo muy lindo y vibro por todos lados eh, como creo que fue una de las experiencias que me hizo como decir es por acá sí fuimos como variando al principio y creo que ahora también eh, Bell se ocupaba mucho de la cara, dar la cara hablar con los clientes, hablar con las empresas eh, negociar presupuestos, bla, bla, bla, eh, y de las redes. Pues a mí me copó un poco más el tema de las redes. Eh, Juana siempre le decimos que es como la mediadora entre, entre Belén y yo, porque somos de personalidades fuertes, eh, es todo un tema, y generalmente eh, somos de chocar y, y de amarnos, es como es una relación muy dinámica pero generalmente las que tenemos personalidad mucho más fuerte somos Belén y yo y Juana es como la que va apaciguando a las aguas. Y a mí me divierte mucho hacer arreglos y, y probar cosas musicales copadas a las tres en realidad, pero yo quizás me puse, llevé, llevé un poco, agarré un poco el mando de, de eso. Creo que Bocat es como... Uh, es una empresa o sea yo me contacto con marcas con, hablo con clientes o sea cada persona que nos contrata es un cliente es alguien que necesita algo que le tengo que brindar un servicio que le guste personalizado eh, estamos todo el tiempo pensando en cómo crecer en cómo hacer que nuestro producto sea lo mejor posible lo más auténtico lo más eh, profesional estamos todos los años buscando ser más profesionales eh, con gente que trabaja para nosotras, empleados. Eh. Es un proyecto que todos los años for se toma más forma y más fuerza y se transforma en algo más serio. Entonces creo que es literalmente emprender algo. Para mí, UCAT, yo nos veo, veo mucha fuerza, mucho poder, pero como mucha potencia entre nosotras. Nos potenciamos mucho las tres mutuamente y nos enriquecemos y complementamos mucho. Eh, eso es lo que nos veo más allá de lo, lo, lo que hacemos que sí es cantar canciones arreglarlas y darles nuestra impronta eh, veo tres mujeres como zarpado equipo eh, que <ríe> mucho equipo y mucha como fuerza no sé o sea es un montón de cosas Bocat sí pero hoy me preguntás qué veo de Bocat y veo un poco eso hoy sí nos costó entender eso eh... Quizás antes subíamos historias como muy, muy improvisadas diciendo cualquier cosa, como muy relajadas y a medida que te va respondiendo más gente, te empezás a, a concientizar un poco más sobre eso, como yo no puedo decir cualquier cosa, o sea, quizás antes empezó así porque no seguía mi tía, mi mamá y mi, mi hermana, eh, pero sí, nosotras sentimos mucha responsabilidad, pero a la vez optamos, como dijo Bell, que se concentre, que el foco esté en la música. Eh, por eso, nada, o sea, nosotros no somos políticas, no, somos, no tenemos opiniones muy fuertes sobre las problemáticas sociales. No sé si está bien o mal, pero es lo que elegimos y la verdad que para nosotras fue una elección muy sana y quizás inteligente, porque quizás la gente llega a nuestro perfil a buscar algo que, que hoy en día en Instagram no lo tenés mucho porque Instagram está muy politizado hoy en día, entonces en, toda, en cada cuenta tenés como opiniones muy fuertes y quizás acá entras y te entretenés con un poco de música como más relajada la cosa. Cuando sonamos las tres juntas me es muy fácil escucharnos, eh, me cuesta más verme eh, en la pantalla, ¿no? como que de repente subimos un video y, y lo escucho, no, no me gusta tanto verme. Creo que he aprendido mucho a pararme frente a la cámara. Antes me veo en los videos de antes y digo, qué horror, Juana, pone una cara, no sé mejor. <risa> eh, pero hoy en día lo he como, lo ejercité mucho y me gusta verme, eh, escucharme, subir cosas cada tanto. Yo sola también me gusta. Sí, o sea, las tres tenemos como otro, otros trabajos por ahí o, o hacemos otras cosas. Por lo general, Bocat es un trabajo re principal, igual, fuera de pandemia, ¿no? <ríe> eh, con un año normal trabajamos un montón juntas, todos los fines de semana estamos juntas trabajando eh, y es un ingreso y todo. Eh, Paul y yo estudiamos música y las dos trabajamos en, en distintas cosas. Yo tengo mi trabajo también, tra trabajo con Cris Morena y doy clases eso es como mi otro trabajo y después las chicas te contarán sus trabajos pero también hacen otras cosas No, yo sinceramente eh, no estoy pudiendo proyectar ni a la semana que viene pero eh, sí, el ideal para mí como Bocat sería poder tenerlo como como mi único laburo y, y que ese sea mi único ingreso sería bárbaro eh, y, y que y nada y cantar en teatros importantes yo quiero cantar en el Colón en, sea con o sea sola eh, sería sería un sueño también compartirlo con mis amigas pero eh, más que nada cantar mucho en vivo y en, en teatros lindos ¡Claro! al otro lado del río. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, el día le irá pudiendo, poco a poco el frío, creo que he visto una luz. Canta lágrima, canta lágrima y yo soy un vaso vacío Hello.